Ayer nos volvimos a discutir, pero esta vez fue demasiado, y cada uno se fue por su lado a grabar su blog. Hoy hemos hecho las paces. elegido un vídeo para verlo. El mío es más divertido. Sí, como si... usarme como si fuera una... No es spoiler. El tuyo es aburrido. No has pulsado nada? Pulsa, por favor. ¿Aún sigues aquí? Si lo miras por el móvil, tienes los links en la descripción, así que no tienes excusa. Bueno, bueno, bueno, mira que tenemos aquí un rebelde. ¿Te crees más guay por no clicar un vídeo? Ya que has llegado hasta aquí... Puedes darle a like, suscribirte o elegir un vídeo ya. Genial, acabas de perder dos minutos de tu vida. ¿Tanto te gusta este vídeo? Si no es así, elige otro. Venga, un aplauso, un aplauso. Te lo mereces. Y ahora, ¡largo! ¡Estoy harto! ¡Desconecto el vídeo! Voy en serio. ¡Tres, dos, uno!